En el día de hoy, precisamente desde el Palacio Nacional, el ministro de Industria, Comercio y MISPIM, el ministro de Agricultura y otras importantes instituciones como lo que tiene que ver específicamente el Banco Agrícola de la República Dominicana y el director de la INESPRE, una importante actividad encabezada por la honorable vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Allí se dio a conocer precisamente el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME junto al Ministerio de Agricultura. Extendieron este martes el acuerdo con los representantes de los sectores productivos como son el pollo, la harina y la pasta, a fin de que la población pueda adquirir estos productos de la canasta básica a bajo costo. El acuerdo incluye unos 700 millones de pesos para la producción de pollo y 533 más para la producción de harina, de acuerdo con el ministro de Industria y Comercio y Mipime, Ito Bisonó. Mientras que los industriales garantizaron la producción de estos alimentos, esto es a pesar de las pérdidas que han habido en el campo precisamente con el pollo. Muy importante este acuerdo de poder extender, señores este subsidio tan importante a estos sectores. Vamos a escuchar parte de la información que ocurrió en el día de hoy ahí. Vamos a escucharla, por favor. Dos nuevas iniciativas gubernamentales. Por un lado, aunamos esfuerzos con el sector avícola para juntos impedir que el precio de pollo aumente en la proporción que, como Don Luca decía, impone el mercado internacional en función de la revalorización de la materia prima, que inciden en la producción de este alimento, fundamentalmente para la mesa de los dominicanos. Se trata de un subsidio al maíz, que es la base alimentaria de los pollos, para los cuales se destinan 700 millones de pesos, para que en los próximos cuatro meses, eh, la intención es, como dije prev previamente, de estabilizar los precios del pollo y la carne del pollo. Está, hemos estado sosteniendo en la producción de pollo en el campo. Eh, no, alcanzamos, eh, no alcanzamos la carrera del maíz y la soya y la gracia. Eh, es vertiginosa, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y hoy pues, se afianza mucho más y ya sabemos que tenemos el gobierno al lado de nosotros y que nos va a seguir ayudando. Señores, ¿escucharon ustedes esa presentación ahí de parte del ministro de Industria y Comercio y mi pyme Ito Bisonó y el señor representante de los productores? Algo muy importante en todo esto, tratar de buscar siempre las alternativas, iniciativas del gobierno central para poder lograr que los productos lleguen a bajos precios a los que más necesitan, los de abajo, los ciudadanos de a pie, es muy importante. Creo que la extensión de este acuerdo permite una oportunidad ante la situación y los reclamos que sabemos que tienen algunos sectores con el tema de los precios de los productos de la canasta básica. Qué bueno que el gobierno extiende este acuerdo con la producción nacional para poder lograr el tema del pollo y la harina y también las pastas alimenticias. ¿Qué sabemos? Que no hay en un hogar dominicano que no consuma pollo, ni un hogar dominicano que no consuma pan, que no consuma pasta. Un acuerdo como esto para poder lograr mantener los precios, ante la situación que se vive internacionalmente, a Chequila, a toda la población, esto es muy importante.